Escucho con mis oídos algo que suena como... Yo también lo escucho. Hace...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 hacen swish, whish, swish, swish swish swish, swish swish swish, swish swish swish. Los limpia parabrisas hacen swish swish swish por toda la ciudad. <cantada> <música> El bombero del camión hace shh shh shh shh, shh shh shh shh shh El bombero del camión hace shh shh shh, shh por toda la.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 puso una pluma en su sombrero y lo llamó macaroni yankee duro sí ya sé yankee duro grandi escucha el ritmo de la música y se bail con las chicas papá y yo fuimos al campamento con el capitán goodin había tantos hombres y niños que parecía un pudín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 Yanqui todo dulce y así, yanqui todo grande. Escucha el ritmo de la música y se hábil con las chicas. Yanqui todo dulce y así, yanqui todo grande. Escucha el ritmo de la música y se hábil con las chicas. El Pequeño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 De tin marín de Dopingüe, sujeto un tigre por el pie, si grita entonces déjalo ir, de tin marín de Dopingüe. De tin marín de doppingüe, sujeto un tigre por el pie, si grita entonces déjalo ir, de tin marín de Dopingüe.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 Agrega que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 La enfermera, se llevan a la enfermera, ahí o el de río se llevan a la enfermera, la enfermera y la vaca, la enfermera y la vaca.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 el queso se queda solo, hay orden oh, de río, el queso se queda solo.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 La señora encontró el zapato y él encontró el arco del violín. Cantemos que, Kikiriki, que, kikiriki, que, contigo, mientras él toca el violín y no sabe qué hacer